Un rollizo cocinero pela patatas. En la pila, un joven friga los cacharros. Al lado, un perro lame un plato. El cocinero pela desanimado. Al fondo del restaurante, algunos clientes bailan. Un joven camarero observa cómo un cliente se afana en cortar su escurridizo filete. En la cocina, el habilidoso cocinero lanza el cuchillo por los aires, le da la vuelta a una tortilla y se pone a barrer. Cuatro clientes se sientan a una mesa. Un bigotudo metre les entrega el menú. El cocinero coloca un gran trozo de carne sobre la mesa y con un cuchillo enorme empieza a trocearlo con ímpetu. El metre mira a los lados buscando algo. Entonces ve al camarero coqueteando con la cajera. Gesticula enfadado y camina hacia él. El metre levanta al joven que está en el suelo y le empuja dentro de la cocina. Cae encima de la mesa del cocinero y este le golpea en el cuello. Se lo toca desconcertado y alza las manos diciendo: ¡Camarada! Le pide clemencia. El cocinero, incrédulo, le palpa el cuello y empieza a zarandearlo, le agarra por el mentón y le alza por encima del suelo. El metre entra en la cocina remangándose. Agarra al camarero por el mandil y se lo lleva. El cocinero se despide levantándose el gorro.